me entusiasma mucho este episodio porque siempre pues cuando estamos enseñando a gente a orar salen eh, preguntas importantes que es, se repiten entonces algunas de ellas pues yo las traigo otras esperamos a ver si alguien nos pone por ahí encantados de hablar de, la, de, de lo que la gente quiera sí. pues vamos comenzando eh, ...con estas preguntas eh, teológicas, ¿no? Esta es una que ya ha salido en otro episodio de, de, de aquí de Teología en Casa, así que voy a tocar en ella desde la espiritualidad eh, y va a ser pues el, el tema resumen, ¿no? Yo eh, estoy de hecho preparando algo más amplio y ha sido algo que me, me, me interesa mucho hablar de este tema fue el tema en el que me enfoqué cuando estaba estudiando filosofía eh, y el nombre en la filosofía de esta pregunta es la teodisea, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Otra forma de ponerlo que mucha gente dice es si Dios es bueno, ¿por qué le, le pasan cosas malas a la gente buena? ¿verdad? Y yo creo que vale la pena aquí responderlo cuando menos desde dos perspectivas, la perspectiva teológica y la perspectiva espiritual, eh, de la teología espiritual y otra pues, que podría ser como teología sistemática. ¿no? Eh, desde la teología sistemática algo importante que a mí se me hace eh, que hay que resaltar es como la tradición cristiana y, y el, el entendimiento de la revelación cristiana es importante eh, porque en este tema en particular se ve en la palabra de Dios una como evolución de esta pregunta y como en muchos temas se ve como que algo comenzaba a vislumbrarse una respuesta a esta pregunta eh, desde muy al principio de la tradición, pero Dios siempre nos encuentra donde estamos y nos va hablando como vamos entendiendo poco a poco. No es como si la revelación ya estuviera toda, completa, sin necesidad de más, en el Génesis, ¿no? Sino que va eh, construyendo eh, y llega a su plenitud en Cristo. Entonces, esta revelación que es paulatina eh, comienza, y, y le digo esto porque es importante, porque a veces leemos en la Biblia, en algún punto de la revelación, y nos podemos quedar con que esa es la respuesta y se nos puede quedar incompleta. Entonces, eh, muy al principio, eh, en el Pentateuco, Dios lo que nos ofrece en cuanto al mal es que Dios no lo quiere. ¿Verdad? Y eso es el génesis. O sea, el plan que Dios tiene para el ser humano es una vida de plenitud. Es una vida donde no hubiera sufrimiento ni dolor. Y la respuesta ahí en el Génesis eh, comienza diciendo pues que aquí algo tiene que ver con el pecado. Y, y entonces está como nos alejamos nosotros de Dios, del plan que Dios tiene de amor para el mundo y pues al nosotros alejarnos la consecuencia es que eh, pues sí esa libertad tiene un costo y es destructivo y que nosotros creamos una destrucción eh, con nuestras acciones y esto se ha categorizado en la filosofía como el mal moral y principalmente en la teología eh, en, la, en la revelación al comienzo toda la respuesta en cuanto al mal tiene que ver como con el mal moral y se mezcla con lo que más adelante se va desarrollando en una respuesta más completa porque el mal que encontramos no siempre es mal que otros hacen. ¿no? Yo creo que podríamos decir que el, tal vez el 85% del, del mal que experimentamos sí tiene que ver con, con el pecado. Y que si lo quitáramos, tantísimo sería. Y de ese 25% pues hay algo que a veces, eh, que, que le faltaba a la tradición ir como trabajando. Y, o sea, ¿qué pasa cuando cae un huracán? Que no lo causó nadie. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque sí como que hemos causado que pase más seguido con el calentamiento global, todo esto estamos descubriendo. Pero, pues, antes había también huracanes. Los terremotos, eh, un fuego. Eh, ¿Por qué Dios eh, permite esto? ¿No? Y conforme va avanzando la tradición, eh, primero Dios nos da los mandamientos, ¿no? después de los mandamientos, la, la respuesta es que al que actúa bien, le va bien, Dios lo bendice, y al que actúa mal, le va mal, y entonces muchas de las enfermedades y todo este mal eh, físico, que no es moral, se le atribuía a lo moral. Entonces, o sea, que si te portaste mal o se portaron mal tus papás, por eso naciste ciego. O si un pueblo se, se estaba actuando mal, pues entonces por eso les tocó el huracán. Curiosamente, hasta la fecha, esa respuesta como que sigue regresando, pero es del Antiguo Testamento y está ya como anticuada, no es la respuesta que Jesús viene a traer. Eh, más adelante se problematiza esta respuesta con el libro de Job. El libro de Job no es un libro histórico, pero es un libro muy importante porque pone la pregunta en términos muy, muy, muy directos y sin tener una respuesta 100% clara, ¿no? Y la pregunta de Job es, Job es un hombre bueno, santo, que busca a Dios y todo se le destruye se enferma, se le queman sus campos, se le mueren sus hijas, eh, pierde todo lo que tenía de riquezas. Y entonces esa es la gran pregunta, ¿no? Y le pregunta, dijo, oh, pues algo debiste haber hecho para que te pase todo esto. Y dice, no, yo siempre he seguido a Dios y yo no tengo duda. Entonces eh, la importancia de ese libro es que muestra que también a los hombres buenos les pasan cosas malas, y que a veces no tiene nada que ver con el pecado. A veces es la cuestión de, de, de la vida. Y la respuesta en Job, pues Job le pregunta a Dios. Y Dios nada más le contesta algo así como que, ¿dónde estabas tú cuando creé yo la tierra? Y es una respuesta como diciendo, yo estoy encargado y, y Dios es más grande que, que lo que tú ves ahora. A Job se le arreglan las cosas pero ese libro problematiza esa respuesta sencilla y nos toca a Jesús trayéndonos una respuesta en la plenitud de, de la revelación que es Jesús. Y la respuesta tiene como que varias eh, eh, áreas, ¿no? La primera es que a Jesús le traen un momento en la que, pues, aparenta un mal, a un grupo de personas que estaban orando, ¿no? Se habla de que este grupo de judíos estaban ofreciendo sacrificios a Dios en oración y ahí mismo sucede un percance. No es claro si se les cae un pilar encima o si Herodes los mandó asesinar, eh, pero lo que a la gente le causa mucha malestar es que se mezcló su sangre con la sangre de las ofrendas. Y, o sea, como diciendo, murieron en el momento santo donde estaban ofreciéndole a Dios eh, oración y, y le preguntan a Jesús, ¿y por qué pasó esto? Y Jesús le contesta, pues esto pasó para que Dios se mostrara su gloria. Eso es algo como que una respuesta extraña, la misma respuesta, una respuesta muy similar, eh, eh, pero Jesús dice, eh, que esto no es algo que Dios eh, mande, ¿no? Como diciendo, esto no es algo que... Después de la pregunta, se clarifica también cuando le traen a un joven que nació ciego, de nacimiento, y le preguntan, ¿el pecado por el que nació ciego es el pecado de sus papás o es el pecado de él? Y Jesús les dice nuevamente, este joven no, no nació ciego ni por su pecado ni por el pecado de sus padres, sino para que se manifestara la gloria de Dios en él. Y podríamos decir, pero ¿cómo se va a manifestar la gloria de Dios cuando está ciego, cuando ha sufrido tanto? ¿Cómo tiene eso que ver con la gloria de Dios? Y es que tal vez el mensaje importantísimo de Dios eh, tiene que ver con su cercanía y con que Dios se interesa por nosotros tanto, tanto, tanto que conoce nuestro sufrimiento y puede utilizar inclusive las cosas que parecen eh, nefastas, inclusive el pecado y el mal, para sacar de ahí su gloria, para, darse, para hacerse manifiesto. La gloria de Dios siempre tiene que ver con la majestad, la grandeza de Dios se puede ver eh, por su gloria, ¿no? Un rey, la gloria de un rey, era, se representa como con brillito de oro, porque era, la gloria de un rey era eh, todo lo que manifestaba su grandeza, y a veces se veía con sus riquezas o sus construcciones. Entonces, Dios manifiesta su gloria en las cosas a veces hasta que nosotros no soportamos. ¿Y por qué? Pues porque Dios no nos abandona y puede utilizar eso para nuestro bien. ¿Cómo? Porque Dios ahí no se encuentra. El último lugar de la tradición donde a mí se me ocurre muy importante para responder esta pregunta es cuando Marta y María ven que su hermano muere, Lázaro. Y pues la muerte y la enfermedad también es parte de ese mal que no es moral. Jesús llega tarde... Y lo primero que sucede es que llegan las hermanas muy molestas con Jesús y le dicen, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús no las critica, no les dice que no le hablen así. ¿Cómo le vas a hablar así a Dios? A veces nosotros decimos eso, sino Jesús las escucha con compasión. Jesús no solamente las escucha, sino que dice que al ver que lloraban, Jesús también lloró. Y esa es la frase más corta de la escritura y Jesús lloró y tal vez esa es la gran respuesta de que Dios puede utilizar las cosas de dolor en nuestra vida para dar para su gloria si nos permitimos conectarnos con él ahí si nos permitimos acompañar por él ahí y se vale gritarle y se vale que no nos guste eh, pero qué importante recordar que lo que Dios quiere es acompañarnos ahí y no nada más eso no como Dios que conoce todo o sea lo sabe no no Dios se interesa por nosotros y llora con nosotros por eso se hizo hombre para conocer nuestro dolor por eso la encarnación y pues yo creo que esta respuesta es tiene, se nos lleva hasta la cruz ¿no? de Jesús, por eso vivió Jesús la cruz, para podernos entender. Entonces, eh, ¿por qué la muerte? Bueno, a veces el dolor y por qué todo está, el mal moral, lo entendemos, es el pecado, el mal eh, físico, podríamos decir, al final todo tiene que ver con la muerte, o sea que nos vamos a morir, que vamos a sufrir y vamos a morirnos. Y, y al cristiano, pues la cruz es parte de la respuesta. Si Dios es bueno, ¿por qué el mal? Porque Dios nos quiere encontrar en toda la realidad humana. No es, porque, no es que Dios lo mande. O sea, Dios, como dice Jesús, eh, este hombre no está ciego por causa de sus padres ni por causa de él. No es que Dios no lo esté mandando. Pero... Eh, pues Dios lo permite porque pues, al final es la puerta a encontrarnos con Él a la vida eterna. no Y Dios nos quiere encontrar en toda la existencia, eh, inclusive en, en, en, el, en el nuestro dolor. Cuando nos permitimos sentir esa parte de la experiencia humana, pues también sufrimos con otros, nos hace más compasivos y, y si nos permitimos unirnos a Dios en nuestras cruces, pues nos permitimos acompañar por él y ahí Dios también se manifiesta y nos unimos a él. Inclusive ahí se vuelve parte de vivir ya aquí en la tierra un pedacito de cielo que es unión con Dios. Así que eh, eh, también eso, eh, pues por ahí va la respuesta, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué el mal? Pues por un lado el pecado Dios no lo quiere y por un lado la muerte... Al final, la resurrección tiene la respuesta última. En el sufrimiento nos encuentra Dios en que si Dios nos arreglara todo, también pues no sufri nos sufriríamos, pero no seríamos verdaderamente libres. Va por ahí también la respuesta. Y al final eh, nos invita a ver más allá de la cruz, no nada más quedarnos con la cruz donde Jesús nos acompaña y llora con nosotros, nos abraza, sino que nos invita a ver a qué hay más allá de la muerte. Y que de los momentos de sufrimiento hay más allá y que es ahí donde Dios quiere encontrarnos en la resurrección y darnos su vida. Nuestro, por nosotros mismos no podemos eh, vivirla en su plenitud, pero si después de esta vida eh, nos encontramos con la resurrección. Entonces la respuesta sí tiene como esas tres partes. Entonces vamos con la que sigue. El bautismo... Cuando entramos en la fe, pues nos bautizamos, el Espíritu Santo eh, entra en nosotros, se une a nuestra alma, somos una nueva criatura que habita Dios en nosotros. Y luego hay este tema en círculos eh, carismáticos acerca del bautismo en el Espíritu. Yo creo que desde la espiritualidad es un buen punto para, para trazar algunos puentes, eh, podríamos rechazarlo de fondo y decir que pues, no tiene sentido teológico, pero eh, yo creo que una interpretación que podría como ayudar a tender un puente eh, eh, sería decir que, que el bautismo ya es algo con lo que vivimos constantemente. Sin embargo, aunque Dios habita en nuestra alma, hay momentos que nos permiten, experimentarlo de una manera especial. Y cuando alguien habla de ese bautismo en el espíritu, mi entendimiento, yo creo que una forma de refrasearlo para hacer sentido a alguien que no está dentro de la tradición carismática, pues podría ser que es como una renovación del bautismo eh, y es permitirnos sentir sus efectos desde la oración. Entonces, aunque a veces el movimiento carismático podría parecer extraño para alguien que lo ve de fuera, yo creo que nos permite también entender que pues, pues para alguien que no ora también será extraño que alguien llore al ver la Eucaristía eh, expuesta en el Santísimo porque se desborda de, de esa presencia de Dios. Pues eh, para alguien que tiene mucho tiempo sin orar, de repente empieza una vida de oración y podríamos también llevarle a eso, que está siendo bautizada esa persona en el espíritu nuevamente. Entonces, eh, ya sea en el movimiento carismático, ya sea en cualquier forma de orar, cuando alguien, pues, no ha tenido esa experiencia profunda de la cercanía de Dios por mucho tiempo y, y se vuelve a reconectar, yo creo que podríamos también llevar a ese espacio como un bautismo eh, renovado en el espíritu, ¿no? Así que, pues como una pista que tal vez nos pueda ayudar. Otra pregunta, si Dios lo sabe todo, ¿quiere decir que Dios lo causa todo? Hace unos días, eh, platicando con, con mi mamá, en la, después de la cena, mi mamá me dice, pero no hay una cita bíblica que dice que ni una hoja cae de un árbol eh, sin la voluntad de Dios en que Dios lo desee y yo me quedé así como pensando eh, y pues yo leí la respuesta que viene a continuación pero después eh, buscando esa cita bíblica pues me di cuenta que esa no es una cita bíblica <ríe> es como algo que está así en la cultura que sale por ahí y que más bien es una cita de Don Quijote <ríe> Don Quijote es el que dice eso y Don Quijote pues no era muy versado en la escritura <risa> eh, hay pistas de, de este tema en, en la tradición islámica pero no necesariamente en, en el catolicismo y sí que en el cristianismo se dicen cosas como por ejemplo eh, ni un cabello de nuestra cabeza cae sin que Dios lo sepa y entonces yo creo que para responder a esta pregunta, yo creo que hay que hacer una distinción muy importante entre eh, la omnisciencia de Dios, o sea, que Dios lo sabe todo, y segundo, la causalidad. Entonces, por un lado está que Dios lo sabe todo, y por otro lado está que Dios lo cause todo. Es un debate que por mucho tiempo se llevó a cabo acerca de... También se le ponen otros nombres como la predeterminación y, y la omnisciencia de Dios. Y entonces, si Dios lo sabe todo, ¿no estamos predeterminados a hacerlo? Sería una forma de poner la pregunta. Y, y esa distinción, entonces, es muy útil. Que Dios lo sepa todo, no es que Dios lo cause todo. ¿Cómo podría ser? Entonces, yo me puedo imaginar... Como un ejemplo, eh, que estoy en la parte alta de una montaña mirando a dos carros de en, en dos lados de la montaña. Está una, una curva ¿no? y entre ellos no se ven y yo veo para un lado que un carro viene a mucha velocidad y para el otro que el otro viene a la misma velocidad o una velocidad muy alta en un carril de un sentido yo puedo saber que esos dos se van a impactar y van a chocar. Y porque yo lo sepa, no quiere decir que mi conocimiento lo cause. Entonces, aunque es inevitable que esos dos van a chocar, eh, mi conocimiento de eso no es, no es causa. ¿no? Y entonces, como Dios existe fuera del tiempo, Dios conoce todo, eh, pero sin embargo el tiempo está hecho de manera que la, la, la libertad humana es real y aunque Dios conozca todo, no es, que no, no es que Dios lo controle, no es que Dios lo mande. O sea que si yo tiro algo por ahí y le, y le pega a alguien, pues no es porque ni, ni Dios lo controlara, que moviera el anillo un poco para que le cayera, ni, ni yo lo controlé, ¿verdad? Yo lo puedo tirar así sin saber. Y aunque Dios en su infinito conocimiento sepa eh, que al final de los tiempos eso pasa, <risa> eh, es porque Él existe fuera del tiempo, no porque controle en nuestras acciones. Entonces, eh, esa pista yo creo que es importante. Dios no manda todo. Dios no causa todo. Eh, Dios no se involucra tanto en el mundo eh, a ese nivel de causar sino que Dios nos crea a su imagen y semejanza y eso incluye la libertad. Y eso es importantísimo para, para nuestra existencia. Si Dios interfiriera con eso, pues eh, estaríamos eh, perdiendo la capacidad de amar verdaderamente. Y si estuvieran forzados, pues no, no podríamos decir que verdaderamente amamos. Entonces Dios se lo toma eso muy en serio por ahí y luego esto es un tema que hablábamos en algún momento con, con, con Marco acerca de bueno, eh, podría haber nuevas formas de orar, deberíamos de, de tener nuevas oraciones, el rosario eh, podría cambiar, eh, podría haber otras oraciones y pues la respuesta es eh, sí eh, y por otro lado eh, que el, el discernimiento ignaciano nos diría una respuesta como se puede integrar nuevas formas de orar tanto cuanto ayuden al propósito de la oración que es si la oración es conectarnos con Dios eh, conocerlo, amarlo, servirle mejor eh quitarnos de apegos para poder conocer su voluntad, pues todo lo que nos ayude en esa dirección, pues es algo que, que yo creo que, que la iglesia no necesariamente va a negar. Ha habido, por ejemplo, el Papa notaba, Papa Juan Pablo II, que, que había una parte de la vida de Jesús que en el Rosario le faltaba, y pues comenzaron los misterios luminosos, ¿eh? eso vino desde arriba, hacia abajo, y muchas de las formas de orar que tenemos en, en la misa inclusive salieron como al revés, de abajo hacia arriba, que eran formas de oración de diferentes lugares que la gente adoptaba a nivel local, y, y con el tiempo pues se dieron cuenta que era de mucha ayuda para todos, y poco a poco se fueron poniendo en, en lo que conocemos como la liturgia del ritual romano. Así que... De igual mo modo, yo creo que, que sí, necesitamos eh, oraciones que nos hablen a nuestros días, que nos hablen en nuestro idioma, eh, y por eso las oraciones que hacemos, ya sean vocales y las formas de orar mental, eh, de como la meditación y la contemplación, pues necesitan también adaptarse a nuestros días. Así que, pues sí, eh, tanto cuanto ayude a conectarnos con Dios, es todo eso bienvenido. Y bueno, este, por ahí están las preguntas teológicas, no sé si podemos hacer una pausa aquí y, y ver si hay, si hay alguna pregunta más o continuamos, Marco, ¿cómo ves? Querido, aquí te sueltan una pregunta eh, que me parece importante abordarla antes de, de pasar adelante. La pone Dion y Luna y dice, ¿ver más allá de la cruz hay algo más allá de la muerte? ¿La resurrección cómo es? ¿a qué se refiere resucitar? Sabes que ahí está todo el planteamiento histórico crítico de si se puede decir algo desde la historia, no se puede decir algo. Bueno, desde todo este tema de la espiritualidad, ¿cómo lo ves? La resurrección, ¿qué significa la historia? Um, tal vez eh, podríamos comenzar con algunos puntos. Eh, Entender la resurrección primero de Cristo y luego tratar de ir a ver la, la nuestra. Eh, a veces el problema de entender la salvación, inclusive, tiene que ver con ponerle demasiado énfasis en la cruz y no ver el contexto completo de la salvación, y entonces, pues, como que la muerte se muer se vuelve como algo demasiado central, y pierde la importancia del mensaje de Cristo. Y, y entonces, como la resurrección parece que también podría perder sentido si no se ve el misterio de Cristo completo, ¿no? Entonces, eh, no es sé si por eso ayude. Es decir, bueno, Cristo vino de parte de Dios a predicar y hablarnos eh, acerca de la verdad, la justicia, el amor, la compasión, de una manera tan radical que, que pues, las consecuencias fue que la, los poderes eh, políticos, económicos, eh, sociales, de pecado, se sienten amenazados y eso lleva a la muerte a Jesús, eso lleva a la persecución a Jesús. Entonces Jesús eh, por su vida nos muestra un camino y si nos enfocamos en la cruz, eh, pues podríamos decir es un camino que lleva a la cruz. Y si ahí se acabara la historia cristiana, pues nos quedamos eh, con un problema, ¿no? Porque podemos decir, bueno, tal vez el camino de Donald Trump eh, estaba mejor porque llegó a ser presidente y, y, y no está en el bote. <risa> eh, o el camino de, de cualquier millonario, pues tal vez es más cómodo. Eh, y entonces, pues hay muchos caminos y este camino pues es uno más entre muchos, eh, y ahí podría quedar. Sin embargo, eh, la resurrección no, es Dios indicando que este es el camino. O sea, que no es un camino entre muchos, como todos iguales, sino que este es el camino, y Dios desde la trascendencia muestra que este es, su hijo muy amado en quien se complace y eh, lo muestra de una manera eh, pues que rompe eh, lo rompe lo normal las leyes inclusive eh, naturales y, y entonces es el padre que valida el camino no yo creo que por eso desde mis perspectivas, yo sé que hay otras formas de entrar en el tema. Eh, yo creo que, que la resurrección, entenderla como un milagro, eh, es algo importante porque es algo que valida eh, en el mundo natural, algo que está más allá de lo natural. Y eh, también viene con algunos problemas, ¿no? El, el tema histórico que nos decía Marco es que, sí, pues no es algo... Que, que un científico puede llegar a decir, había un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret, que, que lo pusieron a muerte, que murió en la cruz, que hubo testigos que lo vieron muerto y sepultado, y luego hubo testigos que lo vieron eh, eh, en vida. Y, y entonces, eh, por eso para el Nuevo Testamento es muy importante mostrar que hubo varios testigos que fueron... Algunas mujeres, luego los discípulos, los 12 y luego un grupo más grande de mucha gente que lo vio. Y entonces, eh, pues hasta ahí es como eh, por donde llega. Ahora, si nos ponemos, es difícil desde, o sea, la ciencia no llega hasta ahí. La ciencia no puede decir, pues, eh, que un milagro es un milagro, porque la ciencia... Su, su fuerte es también su limitación. La, la ciencia se enfoca en la observación, la experimentación y en sacar, eh, en validar hipótesis, ¿no? Y, y como esto es algo que como que se le escapa a lo experimentable, pues por definición no es eh, una verdad que, que le corresponda a la ciencia. Eh, um, que pueda la ciencia validar en su totalidad. La ciencia lo que puede decir es lo que observamos y lo que podemos eh, verificar a través de la observación. Entonces ahí, pues hasta ahí se, como que se queda corta eh, la capacidad de la ciencia de, de tomar una postura muy relevante sin salirse de su campo y entrar en la filosofía eh, con respecto a la resurrección. Eh, la teología, pues es el campo donde esto se estudia. Como podríamos decir que la filosofía es la que se encarga de estudiar cosas que la ciencia no puede estudiar, ¿no? O sea, podríamos decir, eh, la ciencia puede describir qué es una flor. Una flor, eh, pues desde el lado orgánico, eh, tiene una serie de moléculas, algunas se desprenden, causan olor, eh, tiene un sistema... Reproductivo, tiene un sistema eh, de flujo de, este, de savia, tiene un sistema de diferentes tipos y entenderla a ese nivel. Ahora, cuando yo le doy la flor, cuando un enamorado le da una flor a, a su novia, lo que significa esa flor para su novia, pues se le escapa la explicación a la ciencia. Para explicar eso, necesitamos tal vez de la sociología, tal vez necesitamos de la filosofía, tal vez necesitamos de la poesía y se le escapa a, a, a nada más uno. Yo creo que este es un tema donde entramos en, en la interpretación propia, pues entra, es la teología donde, donde se, se saca el significado de la resurrección. ¿Qué significa la resurrección para nosotros? Pues desde la teología, lo que Jesús nos explica acerca de, de su muerte y su resurrección, es que pues las primicias y lo que las escrituras nos explican es que Jesús nos muestra las primicias de resurrección. O sea, que lo que le pasa a Jesús son como una muestra de lo que nos pasará a nosotros. Y la idea es que pues Jesús vivió, sufrió, murió y resucitó. Y, y nos habla de que la vida que nos pertenece a nosotros exclusivamente es una vida de creación y tiene un principio y un fin, nos, nos, nuestra vida no es la vida de Dios, que es infinita, sino que por ser criaturas no podemos ser, este Dios no puede crear eh, otro Dios, ¿no? Solamente podemos crear algo eh, menor a nosotros, Dios, eh, y bueno, pero sí que Dios en su infinito amor, lo que nos dice es que Él que tiene vida infinita, nos permite vivir infinitamente acogiéndonos a su ser mismo. Entonces la resurrección es entrar al ser de Dios y continuar nuestra vida en él. Y eso es algo que pues, podría parecer extraño, pero desde la teología es algo que también ya vivimos aquí y ahora. <ríe> eh, y ese es el término a que nos referimos con el bautismo y la comunión que Dios habita en nosotros y aquí en la Tierra, pues ya podemos ir viviendo un pedacito de cielo, ¿no? Ya podemos ir viviendo esa vida plena, esa vida en abundancia que os quedan No sé si va por ahí una respuesta, si me falta algún tema importante, Marco. ¿cómo? Yo creo que está perfecta, yo creo que está perfecta. De todas maneras, eh, a Dion y a todos los que estén interesados en seguir profundizando en el tema, les dejo dejado un artículo de la revista Selecciones de Teología donde pues, abordan el tema de la resurrección eh, creo que la conclusión contundente a la que llega Spicer, que creo que es el que escribe el, el, el artículo, es eh, fundamental hoy. Así que para todos los que de pronto tengan esta misma pregunta y quieran seguir profundizando, pues ahí les dejo el artículo, está gratuito, está completo, le dan clic al enlace y ahí lo pueden descargar. Pero ya con lo que dijo el padre Pepe, les dejo ahí, ahí el... el, el el, el entremés, la antesala de lo que, de lo que la teología eh, ya ha venido repensando hace bastante tiempo. Pues nada, querido Pepe, no hay más preguntas, así que podemos seguir con lo sí. que tenías pensado. Muy bien, si sí, lo que sigue también es más cortito y ahora continuamos a ver como preguntas acerca de la práctica de la oración. Son algunas preguntas muy básicas y cortas pero que es importante contestarlas. Primero Hablábamos la vez pasada acerca del coloquio que San Ignacio nos propone, pero muchas formas de oración lo proponen, y que es eh, permitirnos escuchar a Dios. ¿Qué me estará diciendo Dios? Y a veces esto eh, la gente lo, lo trae como una pregunta, más o menos así, ¿no? Esa vocecita que escucho en mi voz... Que yo digo que, que, que a veces me suena como si Dios me quisiera decir algo. Eh, ¿Es Dios o es mi mente? Y a veces esa pregunta se vuelve bloqueo que no nos permite entrar en esta forma de oración eh, que es escuchar ¿no? a Dios. Y San Ignacio eh, habla de esta pregunta, así que pues siempre me gusta contestarla desde ahí. Salinasio dice, escucho eh, tres voces en mí. La primera es mi voz. La segunda es la voz del enemigo o el enemigo de la naturaleza humana, Salinasio le dice. Y la tercera es la mía, mi propia voz. Entonces hay como tres voces en mí. Sin embargo, dice San Ignacio, mi voz, mis pensamientos se inclinan a un lado o al otro y yo puedo darme cuenta que mis pensamientos se mueven hacia, hacia Dios, la consolación, fe, amor y esperanza o al lado contrario eh, y para eso, para identificar cuál es cada lado, pues tenemos toda la revelación, el, el leer la escritura nos permite... Eh, conocerlo, ¿no? Y entonces, o sea, en eso dice, aunque hay tres voces en mí, en realidad lo único que importa es si mi voz se acerca a lo que Dios quiere decirme o se aleja, porque yo lo que quiero seguir es el lado de Dios. Entonces, aunque mis pensamientos, aunque digamos, está Dios y está el mal espíritu, eh, o podamos decir, son mis pensamientos, lo que importa es que yo me mueva en la dirección correcta. O sea que si mi mente me dice cosas que son las que me dice la Escritura, eso lo tengo que escuchar, eso le tengo que dar el énfasis y seguirlo. Y si mi mente se va en una dirección donde... Eh, eh, me aleja de Dios, pues eso lo tengo que ver cómo evitarlo. La imaginación, hay muchas facultades mentales que podríamos hablar de ellas, ¿no? pero la imaginación sería una. Yo me puedo imaginar un robo con mucho detalle y dónde voy a conseguir la pistola y luego eh, qué hago si me gritan y qué hago si me pegan y qué hago si se me acercan y si disparo, qué hago después con el cuerpo y qué voy a hacer con el cuerpo ¿Dónde y puedo ponerme a hacer un plan maestro y, y claro que la gente lo hace o puedo utilizar mi imaginación para cosas que me ayudan a amar y a darme a los demás. Puedo imaginarme cómo voy a hacer una fiesta, cómo voy a preparar algo especial para la gente que está ahí. Puedo imaginarme a Dios eh, que me habla. Puedo imaginarme que Dios me dice cosas que yo leo, que son, que sé que es palabra de Dios y todo eso pues es lo que verdaderamente necesito seguir. El uso de la imaginación en la oración es importante y aunque sea nuestra imaginación, es importante seguirla cuando esa imaginación tiene que ver con lo que Dios ha revelado. Entonces, porque es muy diferente que yo lo escuche leyéndolo y que yo lo escuche en primera persona. Por eso es importantísimo. Entonces, es muy diferente que yo lea en Isaías que dice que Dios es como una madre que no abandona a sus hijos y, y que entonces Dios nos ama y, y no nos va a abandonar. A que yo lea en primera persona que Dios me dice lo que está escrito en Isaías. ¿Puede acaso olvidarse una madre de su hijo de pecho? Y que Dios me diga, es que ¿puede una madre olvidarse de su hijo de pecho? Es que aunque ella te olvidare, yo no te olvidaré. Y que Dios no lo diga, pues eso tiene una fuerza mucho más grande a leerlo en tercera persona. Entonces es importante eh, reconocer que aunque sea un lado o el otro, y aunque sea mi voz y mi imaginación y esa imaginación, también tiene un elemento teológico de que está tocada por Dios y hablamos del bautismo. En el bautismo creemos verdaderamente que el Espíritu Santo ha llegado a habitar en nosotros y entonces eso tiene implicaciones pues de que el Espíritu inspira nuestra alma, inspira nuestros pensamientos, nos mueve hacia él y entonces cuando lo seguimos pues podríamos decir que sí eh, podemos confiar que hay algo del Espíritu en nosotros y algo de Dios en nuestra imaginación y en nuestra mente porque no es como si existiera nuestra mente eh, separada completamente, no conocemos una mente eh, que sea puramente eh, humana, sin nada espiritual, somos seres espirituales, entonces eh, esas preguntas a veces más causan un bloqueo, eh, pero es importante hacerlas porque nos ayudan a distinguir que no todas las voces son iguales, y a veces yo tengo que distinguir, esa voz no me suena como Jesús habla, esa voz no me suena al Jesús que yo conozco y tengo que darme cuenta, ok, pues eso por ahí no ir a Dios. A lo mejor en mis pensamientos que están inclinando al otro lado y eh, verlo como una distracción y regresar a la oración. Entonces, por ahí. La segunda pregunta es, ¿qué hacer si me distraigo en la oración? Y aquí eh, eh, dos cosas eh, yo he encontrado que ayudan. La primera es que si me enfoco demasiado en que me estoy distrayendo, eso se puede volver el problema mismo. Y que es más bien como que pues, en nuestra mente a veces estamos orando y se vienen pensamientos que, que como nubes nos pueden causar problemas. Eh, olvido quién es la santa que hablaba de la loca de la casa que a veces experimentamos nuestra oración y nuestros pensamientos, como si hubiera una loquita en la casa, un loquito en la casa que anduviera ahí haciendo problemas. Eh, esas cosas, eh, no podemos enfocarnos mucho en ellas, sino dejarlas que pasen como una nube, ¿no? Eso hay una nube, la vemos, la observamos, ok, tengo esta distracción, y dejarla que pase. Eh, y depende mucho también una vez que la reconocemos, la vemos y dejamos que pase, es reconocer eh, cuál es la fuente. Porque a veces una distracción puede ser algo importante que sea un indicador de algo que tengo que llevar a la oración. Una persona me comentaba que se estaba divorciando y que estaban pasando, se estaban dañando a él y la esposa mucho y, y él estaba, le quería hacer el mal pero entonces él buscaba la oración para sentir paz. Entonces él dice, entonces me venían pensamientos de, de mi esposa y que le estoy haciendo un daño. Y pensaba yo, no, no, no, no, no, no, que no me distraiga eso. Yo quiero estar contigo, Dios, la oración, la paz. Y no podía. Bueno, a lo mejor era ahí el espíritu y la conciencia tratando de decirle, ¿Eh? de eso no se trata. Entonces hay que, reconoc hay que reconocerla, que hay una distracción que mirarla, si no tiene sustancia, pues tal vez dejamos que pase pero si hay algo importante ahí puede ser el indicador de que ok, esto puede ser una inspiración que tengo que hablar de esto con Dios, a lo mejor este es un tema del que tengo que hablar con Dios eh, a veces se me vienen, si estoy orando en la mañana cosas que voy a hacer en el día y puedo integrar a mi oración Señor, vamos juntos hoy Permíteme encontrarte hoy en mi día y ver qué vamos a hacer juntos hoy. Y hablar con Dios de eso es como un examen a la reversa. ¿Cómo te voy a encontrar? Hoy? Y a veces hay otro tipo de distracciones que no son de apoyo, que es realidad algo que tengo que hacer y, y que estoy viendo como los detalles. Mi mente no quiere que se me olvide. Y para eso lo que ayuda es eh, tener una libreta. Eh, siempre yo al lado tengo una libreta eh, para orar. Y ahí anoto lo que pasó en la oración. Se en eso recomienda eso. Pero también ahí, cuando tengo alguna distracción de ese tipo, que es algo que nada más es algo que mi mente me lo está trayendo porque no quiere que se me olvide o porque no quiero que se me olvide de cita o algo, pues anotarlo ahí. Y entonces ya mi mente lo deja de traer porque ya no es una preocupación. Entonces, dejar lo que pase, verlo, eh, pero también si lo veo y es algo que hay que orar, pues eh, pa parar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la respuesta. Tercera, ¿qué frecuencia podría recomendarnos San Ignacio acerca de la oración? ¿Con cuánta frecuencia vale la pena orar? Aquí nuevamente, eh, valdría la pena re reconocer de qué se trata la oración. Y la oración es... Eh, todo lo que nos ayuda a conectarnos con Dios, sin embargo, aunque puedo encontrar a Dios en todas las cosas, pues es bueno parar para hacer un espacio de solamente estar con Dios. Y en cuanto a qué frecuencia, cuánto tiempo, eh, yo recomendaría eh, que la oración sea algo constante, diario, y que el tiempo eh, se ajuste a mi vida sin que yo la deje de, de hacer una prioridad. Entonces, o sea, Ignacio a los jesuitas eh, le recomendaba tener dos momentos de 15 minutos de oración a los jesuitas que estaban más ocupados, uno en la mañana, uno en la, eh, después de comer y uno en la noche para hacer un examen, que es revisar dónde estuvo Dios conmigo en mi día. Y, y luego, eh, y además de la misa, entonces es como una hora y, y media diaria, ¿no? Eh, pero bueno, yo, yo, yo he hablado con, con amigas que me dicen, eh, pues yo no puedo orar una hora y media al día. Eh, San Ignacio recomienda que un periodo de oración, pues, eh, bien sustancioso eh, llegue llega a una hora y no pase de una hora. Entonces, por un lado... Allí hay un límite, yo creo que San Ignacio decía, cuando nos extendemos demasiado eh, puede ser que estemos evitando eh, hacer la voluntad de Dios en nuestro día a día y es importante también. Entonces, eh, por ahí hay algo. En cuanto a un extremo, podríamos decir pues una hora eh, diaria. Eh, en el otro extremo, pues yo diría 15 minutos. Eh, diarios, yo creo que le podemos siempre sacar a Dios y cuando no podemos sacar 15 minutos yo casi he visto en mi propia vida y en la vida de mucha gente que me toca acompañar que más bien es un problema de prioridades y que estoy dejando a Dios al último y quedando como con demasiadas cosas que no me permito eh, darme ese tiempo eh, especial, importante para Dios. Entonces yo le recomiendo siempre a la gente que lo haga de una manera constante que sea, que le funcione con su ritmo de vida. Entonces, yo ahora que estoy aquí y las transiciones son difíciles y hay, hay forma, o sea, uno se adapta a la vida, ¿no? Ahora que estoy aquí en casa, me doy cuenta, después de levantarme, es el mejor momento. Y antes de, de comenzar el día, pues, me tomo un momento. Y a veces puede ser, pues, tan largo como 45 minutos una hora, pero a veces es 15 minutos. Eh, y luego, después, otro brequecito de 15 minutos en algún momento. Y ahí, eh, pues, es el espacio de reconectarme, ¿no? Eh, y puedo haber varios espacios cortos. Pero bueno, por ahí yo creo que eh, una frecuencia recomendada, yo lo recomendaría a diario. Espero no sea mucho pedir. Y encontrar el espacio es importante. Una amiga que tiene hijos me decía, yo apenas logro 15 minutos, y hago como que voy al baño, cierro la puerta del baño. Es el único lugar donde como que puedo eh, <ríe> encontrar un, un espacio donde me siento. Y, y bueno, hay otra gente que dice, yo a mí me gusta tener una sillita donde oro. Y el lugar es importante eh, para ayudar en la frecuencia. Entonces, eh, y hacerlo constante, yo creo que pues por ahí. Eh, ahora vamos a hablar un poco acerca del examen ignaciano.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 para introducirnos, los segundos dos eh, para es el contenido principal y el último para terminar hablando con Dios y a veces puede terminar también con un Padre nuestro. Entonces son cinco, la forma más sencilla de un examen, cinco puntos. Eh, y yo creo que más que hablar mucho de eso, eh, oramos, ¿no? ¿Te parece, Marco. Venga. En la próxima reunión que tengamos vamos, creo que vamos a hablar de, de, de estructuras de forma de orar. Entonces con esto también nos sirve como de introducción de una estructura muy sencilla que es fácil de, de compartir. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ponernos de pie... Vamos a cambiar nuestra postura por un momento. Movemos nuestra cabeza a un lado. es el otro. Estiramos dos brazos. Y tan sencillo nos volvemos a sentar.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 Querido, gracias. Qué gusto, un gusto, Marco. En este momento, gracias por, por esta oración, por compartirte también con nosotros, por permitirnos a nosotros eh, descubrir también esta forma de, de espiritualidad, de, de diálogo con Dios. Pues con esto, creo que nos despedimos de ese espacio muy bien, muy, muy, muy cargados de Dios y. Y bueno, te esperamos el, el próximo lunes en esta sala para, para nuestro último episodio de esta sexta temporada y, y bueno, esperamos que, que te pases una vez más por esta, por esta sala de teología en casa el otro año y, y que bueno, podemos seguir construyendo eh, espacios de encuentro, de diálogo y de teología aquí en, en este mundo digital. Nada, pues esta forma de orar es una forma muy práctica. Si pueden ver, fueron solamente 15 minutos. Yo recomiendo que la gente, pues, mantenga un espacio corto para este tipo de oración para que le den a uno ganas de regresar, ¿no? Y, y nada, qué bendición nuevamente, Marco, estar aquí contigo. Siempre es un gusto, eh, pues, ver esta iniciativa que, pues, que llega a mucha gente cosas que de otra forma se quedan en los salones de clases, se quedan en discusiones teológicas. Así que sin más, querido Pepe, Dios te bendiga, un abrazo para ti, cuídate mucho y a todos, chao, chao. Nos vemos.